Hola a todos, soy Mario Álvarez Chavarra y esto es Por qué Leer número 19. Y el día de hoy les traigo dos libros que todo buen hincha del independiente de Santa Fe debe tener en su cabecera. Bueno, primero les hablaré de este gran libro, La gran historia de Santa Fe, escrito por Guillermo Ruiz Bonilla y editado por RH Positivo Comunicación y Publicidad en 2012. Y de este, Volveremos, Volveremos, de Daniel Sanfero Espina, editado por Aguilar en 2012, el cual ya va en su tercera edición. Estos dos libros no solo nos ilustran con estadísticas, fotografías y anécdotas la historia del primer campeón colombiano, sino que hacen un alto en la historia para ver cómo nuestro Santa Fecito lindo que alcanzó su séptima estrella. Pero, ¿por qué leer la gran historia de Santa Fe y volveremos, volveremos? Primero, porque el gran libro de Santa Fe nos muestra las décadas de gloria de la, las décadas de gloria de la institución cardenal, haciendo un recuento de todos los jugadores, partidos, dirigentes participaciones y torneos internacionales. Este es un muy buen documento para que las nuevas generaciones conozcan del león y en el honor de nuestra casa albirroja. Asimismo, el texto de San Pedro Espina detiene el tiempo en ese inolvidable 15 de julio del 2012, relatando las imágenes que su mente santafereña decodificaba minuto a minuto, cuando después de 37 años, Santa Fe volvió a decir con orgullo, somos campeones. No quiero despedirme sin referenciar otro gran libro santafereño que reposa en la Luis Ángel Arango, que se llama Así fuimos campeones, escrito por Daniel Sanper Pisano en 1975. Otro gran texto cardenal. Bueno, les prometo que la próxima semana hablaremos de un libro de social media o de cultura digital, pero ustedes entenderán, la pasión va primero y más cuando la esperanza de ver a Santa Fecito nuevamente campeón es más grande. Pues bueno, como siempre, si quieren comunicarse con este programa, no olviden hacerse miembros de nuestro grupo en Facebook buscando Numeral Por Qué Leer o escribiéndome a mi Twitter, arroba Ch. Ahora sí entienden por qué me llamo el de los zapatos rojos. Gracias y hasta una próxima oportunidad.